No hay oferta y habiendo casas hechas, ¿para qué vas a hacer una nueva? Eh, tranquilidad, el pueblo sí o sí, silencio, el monte, naturaleza, no se puede pedir más. Es una obra, cuesta tiempo hacerla, hay que involucrarse, no te dan todo hecho y hay que estar detrás de todo el mundo, pero merece la pena. Eh... Bueno, al final encontramos a un arquitecto que la verdad que ha sido lo mejor ¿no? Por, porque nos guió mucho pues, eh, a la hora de elegir materiales, del tema acústico, el aislamiento. Eh, bueno ayudó a hacer la casa eficiente, ¿no? por así decir... ...la verdad que fue eh, bastante lento... ...lo que pasa que fue un proceso bonito e ilusionante... Eh, ...contamos con la ayuda de, de Nasubinsa... Eh, ...que ayuda a rehabilitar viviendas... ...y pues dan eh, pues una pequeña ayuda... ...para poder pues, lograr lo que tú igual tienes en mente... ...y sin eso pues igual no, no puedes hacerlo". Bueno, al final la rehabilitación hace que tu casa sea única... Y tan única que, que después de todo el proceso de construcción y, eh, le pedimos al arquitecto que nos casara tras la obra y efectivamente vino, nos casó en el patio de nuestra casa y eso pues fue muy especial.